Vamos, vamos a empezar. Acá estamos, miren hoy es ¿no? como cumpleaños, un número especial, tercera temporada, pero este es el número 50. ¡Wow! Un montón, 50, impresionante. 50 presentaciones, 50 oportunidades este, de hablar de filosofía y sus aledaños. Exactamente, porque nosotros hemos hablado de filosofía, ¿Hemos aunque siempre, siempre fue el... el el motivo que nos convocó, pero nos hemos ido. Eh, yo eh, creo que siempre nos hemos ido por las ramas, pero es, es lo ideal irse por la es irse por las ramas y en los temas que lo hemos hecho, este, como dice en la calle agarpado, viste apagado, porque luego este, siempre había una buena referencia por parte de la gente que mira esto. Eso por un lado. Yo creo que otra de las cosas importantes eh, de esto que dio como subproducto de la pandemia es el uh -huh. hecho de que eh, vos decías las materias, la educación estaba encriptada en el aula sí. y a raíz de eso la, la, las materias o los temas a tratar, en este caso la filosofía, que es algo que uno hace realmente todos los días, es decir, sale del aula, se mete en la pantalla y todos una canti vos y una cantidad de, de colegas tuyos Hicieron un montón de trabajo, pero creo que nosotros tenemos lo que se puede decir, 50 presentaciones. Quiero escuchar tu reflexión sobre, sobre eso. Bueno, muchas gracias Marcelo y buenos días, buenas tardes, buenas noches a los las, y les seguidores de La Hora de Urlingan que se siguen bancando y nos siguen bancando acá en Filosofía en Construcción. ¿Viste? La verdad que 50 programas... Es un muy lindo número, tercera temporada, o sea que hace tres años, 2020, 2021, 2022, que estamos eh, aguantando, haciendo ¿no? este espacio. Digo aguantando porque eh, no es sencillo, no es sencillo un espacio de filosofía. No. ¿no? Es eh, hasta una, una lucha, vamos a decirlo así, una, una lucha política, ¿no? de poder estar en, en el aire de poder llegar a sus casas, y de invitarlos todos los días, o bueno, todas las semanas, a, a pensar, a hacerse preguntas. Que eso es la base de la filosofía, y es la base de una vida mejor. que Creo que, que eso es fundamental. Porque no pensamos solamente por pensar, sino que pensamos para modificar nuestras miradas de las cosas, para tener una vida eh, más amplia, una visión más amplia quiero decir, para poder entender mejor eh, y entender incluso que no todo lo entendemos, que no todos lo sabemos pero que es importante hacernos las preguntas, porque es justamente lo que nos abre la puerta hacia lo desconocido y nos abre la comprensión verdadera, profunda de las cosas los filósofos, y ya te dejo no. perdón, no tenemos las respuesta siempre decimos eso no eh, las respuestas Está en otras partes, pero los filósofos tenemos siempre las preguntas y volvemos a las preguntas porque creemos que las preguntas son la base de la vida humana. Usted se hace preguntas en su casa, se hace preguntas en el bondi, en su laburo, en su ratito libre, y esas son las preguntas que a veces pasan ahí desapercibidas o de largo, pero esas son las preguntas donde la filosofía se mete porque es ahí donde se abre todo un campo a la experiencia humana, ¿no? que... En la vida cotidiana no nos damos cuenta que está porque estamos muy ocupados en otras cosas y creemos que es perder el tiempo y la filosofía nos invita a perder el tiempo porque en el fondo ganamos mucho más. En el fondo ganamos mucho más y me gustó la imagen esa de la persona volviendo en Bondi del trabajo y de repente, es decir, en la vida cotidiana es decir este padre, hay problemas de todo tipo. Y uno sabe, uno sabe, y, y vos que estás mirando, sabes que no miento, que mientras vas viajando te haces un montón de preguntas. Te haces un montón de preguntas. ¿Por qué? Porque estás buscando la respuesta de por qué tal cosa que no te gusta la tenés que vivir, por qué tal situación no, no, este, no, no, es, no es lo que vos querés. Distintos tipos de cosas. A nivel laboral, a nivel personal, a nivel público, por el hecho de salir a la calle, el medio de transporte que demora, el medio de transporte que está sucio, lo que fuera. Es decir, todas esas cosas te tocan lo que es vos como persona. Entonces, sí sabemos, y vos sabés que yo no miento, que vos ya las preguntas filosóficas de por qué estás viviendo como vivís, te las haces. Y te digo una cosa para que te sientas bien. Si no te haces una pregunta, nunca vas a tener una respuesta. ¿Entendés? Es decir, la cuestión es que vos vas viendo cuáles son las preguntas que te tenés que hacer, porque entonces esas preguntas te van a llevar a la respuesta. Es como si dijéramos, eh, tenés un problema en el trabajo, te están explotando, pero tus preguntas son, ay, ¿por qué no conseguí entradas para ir a la cancha? Entonces el problema tuyo laboral a través de esa, de esa pregunta que vos te haces no solamente es equivocada sino que no tiene ninguna posibilidad de ofrecerte solución sobre el tema central de una injusticia laboral por es que, ejemplo es que claro, hay que cambiar las preguntas te, entonces estás ahí, estamos todos en eso por eso también estamos eh, entre comillas eh, raros o los politólogos no entienden que pensamos las personas acá y a nivel global porque las personas están insatisfechas básicamente y tienen razón de estarlo aquellos que realmente tienen necesidades no aquel como decía el, el, el niño rico que está triste el niño rico que está triste que se paga un psicólogo uh -huh. directamente pero a uno le interesa la necesidad real la necesidad real y pensar y darse vuelta. Segundo, eh, lo estaba pensando mientras él hablaba. Nosotros estamos puestos acá en un solo plano. Podemos estar acá o cuando venga el calor por ahí. Qué sé yo, hacemos alguna en alguna plaza y demás. Pero no estamos haciendo una escena de lo que deberían ser tus problemas cotidianos. No estamos trayendo una productora y que voy caminando y traigo mil actores que salten por arriba. Porque a mi entender, si bien es atractivo, pero los temas filosóficos nos están partiendo por la mitad. Y a mí me parece que hay determinado tipo de temas serios que exigen una concentración y una direccionalidad sobre el problema que vos tenés. Y, no, y uno se distrae si estás viendo 40 que te bailan alrededor del tipo que está pensando filosofía. Es una opinión dura. Que ya se imaginan sobre quién va, ¿no es cierto? Pero yo pero... Que tenía el, el equipo de ballet ahí. Ah, trajiste atrás... el equipo de ballet, sí, sí, ahora... pero ¿salió barato? Ah, entonces ¿qué pasa? Pase, <risa> <que pase. risa> entonces, qué pasa, Bueno, mm. gente, vamos eh, Igual. Sí, sí. igual eh... Contesta, contesta, contesta. No sé, no sé por qué lo estás diciendo, pero... Lo hago por, por eh, Stan River, que es una persona que admiro y que me ah. gusta todo el trabajo que ha hecho. Ah. A, a, mí, a mí me encanta. ¿eh? A mí me gusta, pero últimamente me he puesto a pensar que quizás no sea una responsabilidad de él, sino que el grupo que lo produce hace una exagerada teatralización de temas que, que me parece que inclusive en algunos le falta como abrir más el juego en las cosas que dice. Pero es una opinión mía particular de alguien que lo mira porque me gusta y porque lo respeto armamos ese ese un debate pero, pero queda por ahí ha de que yo sí. no estoy haciendo una crítica este, negativa sino que estoy diciendo que lo miro mm. que me gusta y que lo respeto ah. y que me gustaría mm -hmm. que le dé otra vuelta de tuerca que re, que revea ese tipo de cosas qué opinas está, está, está, está bien para pensar. a ver, está, está para la verdad está para pensar no, eh, no, no queremos acá. Yo sí. O si vos querés, No. Eh, por ahí si estás diciendo en algo en específico. Yo recomiendo, recomiendo mucho, eh. Esto, viste, que la gente de filosofía debate, discute, y hay. Es más, gente todo, que hay gente que. Estamos hay... haciendo esto gracias a él. Pero porque obvio. él ha sido el que inició todo este tipo de cosas, de la visibilización de la filosofía. Yo, Sin yo, duda, yo, pero yo cuando ve... es un tipo tan capo, yo soy de los que le exige claro. más yo sobrevivo en un aula gracias a, a Darío Stanriver lo, lo voy a decir así no Muy sé qué no sé qué sería mi, mi vida docente sin, sin Darío Stanriver uh -huh. pero digo por ahí lo estás bueno no sé si lo estás diciendo con algo en específico o no yo recomiendo estéticas? claro no, no, no pero, de pregunto, programa que he visto? claro hay algunos programas que por ahí están hay programas que son geniales quizás Exacto. otros no por ahí no, no te han gustado tanto, por ahí si sí uno les encuentra perfecto. Yo lo re recomiendo muchísimo Mentira la Verdad, que es algo que además uso. Eh, Muy más bueno. vengo bueno. Vengo de la escuela, creo, de, de ver un programa. Eh, y sobre todo la, las primeras temporadas de, de Mentira la Verdad, para mí son brillantes y son, eh, digamos, una de las cosas mejores que se han inventado en torno a la divulgación de, de la filosofía. Exacto. A, a un nivel, no, acá en Argentina, estoy hablando a un nivel mundial, ¿eh? estoy sí, hablando sí, un nivel sí, internacional. Sí, ya ha tenido Sin, premios internacionales Ya ha tenido también. premios in, in, internacionales. No es difícil, Yo, perdón, no es fácil. No es fácil. Es, es fácil. muy difícil y no es fácil. Exacto. Eh, el, el, el entorno a, no solo divulgar filosofía, sino además innovar en, en, en ese campo. Igual no es fácil innovar en ningún campo, pero digamos, innovar realmente en ningún campo, el... el Hizo muchísimo y, y fue muy, y sigue siendo muy, eh, muy un, un antes y un después, de eh, mentira, la verdad. Para mí, para muchos, muchos colegas. Obviamente que después hay otros colegas que, que lo detestan y están, hay otros que nunca en su vida mirarían ese programa o les parece. Eso sí, eh, ya me parece. Demasiado, ya lo sé, ¿no? pero digamos, hay, hay de todo y hay de todas las posturas, pero. Eh, para mí es, sin duda alguna, es, eh, es un programa clave para, para la divulgación de la filosofía, para lo, lo que ha generado, más allá de que después uno puede, puede discutir quizás cuestiones, otro tipo de cuestiones, sobre pero Darío Steinreiber la verdad que ha, ha hecho muchísimo, muchísimo por, por, por la filosofía, vamos a decirlo así, y... Uno después puede entrar en el juego si sí, esto me gustó más, esto me gustó menos, pero digamos. Eh, a veces yo creo que. Y me pasa. No, no solo con Darío Stan Ryder. Eh, digo, pasa mucho también con artistas y con otras cosas, ¿no? A veces, eh, como han hecho algo muy genial, ¿no? Entonces después nos ponemos con la exigencia de que todo lo que tienen que hacer es igual igual de genial. no Como que tiene que ser del mismo nivel. Y yo creo que a veces no se puede, o es muy difícil, o es muy complicado. Opinión, lo podemos, no, no deba voy a... lo podemos no, debatir, pero digo... Está, está bueno porque, esto para que ustedes vean, que en claro. ningún momento no estamos agarrando las trompadas, eres un no, fanático, un no, no, sí. fanático, oye, lo cargo y lo titulo, <risa> ¿viste? Nos <risa> pegamos. No, no, dice, tiro del pelo, ¿viste? Cosa por el estilo. O sea, no. no, pero digo, me, me parece que a veces pero hay que, pero también hay que, hay que exigir, eso ¿eh? no digo que no haya que exigir. Hay que exigir, porque uno de nuestros problemas que tenemos en Argentina con las cosas que se producen, y vos lo comparás eh, a las producciones que hay en Europa o en Estados Unidos, cuando ellos tienen que hablar de temas en serio, los tipos apretan y te das cuenta que hay una exigencia máxima desde el punto de vista actoral, desde el punto de vista de la producción del programa del punto de vista de, las, de los asesoramientos y demás. Y, me, y entiendo que el trabajo de Stan Driver merece la pena otra vuelta, de, otra vuelta de rosca más, porque es muy bueno. ¿Entendés? Porque es muy bueno. Entonces, de repente, es decir, este, nosotros siempre es como que, bueno, si llegó ahí... No, hay que exigir. Nosotros, el tema es que vos, la exigencia que tengas hoy, es si provoca... Mejor calidad de vida del futuro. El ejemplo es el mismo Stan Ryber con respecto a lo que él dijo. Estamos hablando de trabajos que él hizo hace 10 años, que fue que empezó aproximadamente, sí. y entonces las consecuencias de eso que hizo hace 10 años, es decir, son una, entre comillas, mejor vida para la filosofía y cómo logró hacerlo entrar. Sí, Pero claro, sí. yo digo que sí, lo interesante no. es que es una persona con esa capacidad tan grande que tiene, este, hay que, eh, habría que mirarlo, estudiarlo, hacerse algunas preguntas, ¿qué otra vuelta de rosca más se puede dar? Eso pero, es lo que yo quiero. No, no, este, este, y no me este, lo vengas a defender a por cualquier cosa, porque no, este, voy a entrar a buscar a ver si hay algún cheque, billete. No. no a, ver, a ver, no. no nadie, nadie es perfecto en todo tampoco. Pero me refiero. Nadie es perfecto en todo, Eso mismo. Y Darío Tanriver le diría lo mismo que yo, nadie. Darío Tanriver, mira, y no me puede pegar Darío Tanriver, ni me puede agredir porque él sabe bien, él me conoce. Yo sé que él es hincha de Estudiante de La Plata y yo soy hincha de Peñarol, o sea que somos hermanos. No me puedes decir nada. <risa> <risa> <risa> nada, bueno, en, en, entiendo entiendo el punto, yo lo, lo entiendo perfectamente. Eh, pero bueno, más, más allá de eso, yo lo destaco co, completamente en, en, en lo que ha logrado. No me, re, no, no, me ref, no, no, no me refería a lo mío, a una actitud condescendiente, ah bueno, ¿Y? cualquier cosa, ¿no? No, sé. no, <risa> no. <risa> no está, menos está en Lucas. Está una, está. Menos en Lucas, la verdad que menos en Lucas, sería lo último. Pero con el tiempo uno, uno, uno por eso te digo, me, me pasa también con artistas, por ahí me estoy, poni me, me estoy poniendo viejo. Eh, a veces queremos ¿Qué que... ¿Qué para mí, entonces? Bueno. No dije viejo... <risa> no dije viejo... Viejo de tú. Biológico, sino... Claro. Acá. Eh, que a veces queremos y exigimos que, que todo sea para 10. Y... Bueno, el otro también es un ser humano. Y quizás la, la, la, la inspiración y las ideas a veces no, no siempre funcionan de la misma manera. No estoy diciendo de avalar cualquier cosa, ojo. Pero sí de... Eh, poner en, en contexto y, y saber separar. Dentro de todo lo que se hace, algunas cosas pueden ser muy buenas, otras no tanto, pero digamos, uno, de eso digo, es, es contextualizarlo. claro eh, a, a, decir, a, mí, a, mí, digo, a mí, dámelo en mi equipo, y yo le, le, le doy la, la, la titular, por supuesto, bueno, no, tengo, no a, tengo problema. Voy lo, a decir lo último mientras lo piso a él, le, le pongo la voz encima, eh, te voy a quitar... Darío, lo primero que estás pensando Y vos, y este, se queja Dice, está trabajando en un plano Dentro, dentro de un dormitorio Y me viene a joder a mí Con, con, este, con que le dé media, media vuelta de roca Acá no hay plata, no hay Estado No hay televisión pública Hay así, un cero redondo Te lo digo Antes que con mucha razón Lo pienses Vamos a dar vuelta a la, la página Y Muy decime, ¿queda tiempo para que hables De lo que tenías preparado para el día de hoy <risa> <risa> o nos consumimos todo el tiempo en esto estaba bueno igual o estamos hablando de algo que garpa darío no es eh, de primera sí de, de, de, de, de, de primera totalmente sí nosotros de qué te ríes de mí de qué te estás riendo <risa> Pobre, bueno eh... qué te puedo decir qué te puedo decir Estábamos hablando de, de las preguntas, estábamos hablando Permiso. de la satisfacción, de la insatisfacción. ¿no? Sí. Yo traje una pregunta, bueno, traje un tema eh, que si quieren lo pueden ver en su, en su correspondiente programa Mentira la Verdad. Claro, perfecto. <risa> que lo, explica, está, está. lo van a explicar mejor está. que yo, pero no importa, acá hacemos ah, el, el mucho intento. Mucho mejor que yo todavía que ni siquiera soy filósofo, decir, este hijo de la madre es radiólogo, ¿Sí, ma? hijo de la madre es radiólogo y me está me está gastando, me está criticando, bueno tengo nah, derecho, me... el público se renueva, ¿viste? Dale, de igual pues me vas a me vas a contar, me vas a contar. No, que, sí, que, que, ni que, sabe, que... No sabe ni que existimos, así que no te preocupes. No, yo tengo una foto. Con él. ¿Ah, sí? O uno o dos tengo. sí. Ah, por eso lo acahueteas tanto, porque te sacaste una foto. ¿Por y no, eso? no, no, una foto tan barato, o la, o... con la admiración. No, tan, no. tan barato, así te lo <risa> así guacho. ¿Qué le va a hacer? Así somos, así somos. Así somos, así somos, así somos. Siempre sacando cuero. Bueno, entonces, yo traje un tema humilde, pequeñito, así, ¿no? De esos que. Entonces, se pregunta mientras toma mate y mira. Y mira la lluvia, ¿no? Estas cosas como. Claro. El tema de la existencia de Dios, ¿no? Así ¡Ah! Oh, cualquiera, sí. Así. Yo venía, yo venía Light y encima arrancamos así. Estamos. Light. Ah, que como diciendo. Eh, una pregunta ¿Qué que, sé que, yo? Que, que. ¿Quién se la habrá hecho, no? ¿Quién se hará esa pregunta? no? ¿Por qué? Nadie, ¿no? Vos ah, bueno, te lo preguntaste. Eh, no. Yo no. tampoco, nadie se la pregunta ¿no? No. Bueno. No. No. No, yo ¿sí? cuando, cuando, cuando, cuando. cuando Vélez de repente entra erra un penal o erra un gol cantado, entonces vos mirás al chilo y decís, ¿será de Dios? Claro, ¿no? Y... ¿Será de Dios que este hijo de tal por cual la tira al, al, a la columna de Iluminado? Ahí, lo, ahí lo, lo convocamos, ¿no? A Dios claro. cuando tenemos que putear o cuando tenemos que agradecer. Claro. Pero, nah, vamos a, no, vamos no. al, al tema de eh, la, la existencia de Dios. Por supuesto que no vamos a abarcar todo lo que se puede abarcar porque, imagínense, es casi que una de las preguntas primeras de, de, de la filosofía. Es más, si se dice que la, la filosofía nace con la, la pregunta por el, el origen del, del cosmos, del origen del mundo, allá con los presocráticos siempre poniendo como ese inicio en Grecia, también podemos ir más atrás, ¿no? Ya la, la pregunta por el origen ya enseguida nos acerca al, al, a la pregunta por el porqué de todo, por el principio, por la causa del universo. Y entonces enseguida ya aparece Dios. Vamos a decirlo así. Eh, una pequeña aclaración antes de, de, de lo que quería comentar, ¿no? Porque obviamente que usted está escuchando desde su casa... Usted es Daría Stan River, está escuchando este programa. Dice, si a esos dos los voy a agarrar. <risas> eh, y, y dice que, te, que están hablando estos, ¿no? Estos dos dale, dale. Claro. Mm. Eh, y una aclaración que, que vale la, la pena hacer, por mm. supuesto, ¿no? Que el, el tratamiento que podemos decir que hace la filosofía respecto de la, de la temática de Dios, debemos no confundir o, o no mezclar con la religión. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Porque Exactamente. En determinados momentos de la historia, ¿no? filosofía y religión fueron de la mano. ¿no? Eh, especialmente, podemos decir, durante la, la Edad Media. ¿no? Y la instauración de la teología como la disciplina filosófica que se pregunta sobre la naturaleza del ser de Dios y todas esas características. Pero yo, diri, yo quiero decir, no confundir el plano de la filosofía y de la religión por una cuestión fundamental. A veces el Dios, vamos a decir el Dios de los filósofos, no es el Dios de la religión. Y el método, la forma de acercarse al tema de la filosofía, no es el mismo que la religión. Entonces podemos decir que la, la religión, digo, ¿eh? como, como, como saber, como forma de, de ver el mundo y de conocer la realidad, está basada fundamentalmente en la fe. ¿no? Espero que... ¿no? No creo que nadie se moleste por eso, digamos. La fe es básicamente como la, la manera que tenemos de acceder a eso que excede nuestra razón, excede nuestro conocimiento, excede todo lo que forma parte del ser humano ¿no? y nos permite alcanzar aquello que está más allá, que, que parece superar todo el límite. ¿no? Creo que las religiones están basadas fundamentalmente en, en la fe que uno podemos decir es una creencia fuerte, profunda, una convicción inmensa, pero que muchas veces no depende de las pruebas. No depende de la demostración. Yo puedo tener fe en Dios, no tengo por qué estar demostrando si existe o no existe. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí se entiende ¿No? perfectamente. ¿Qué pasa? La filosofía, la filosofía como disciplina también en su si se quiere, en su versión más tradicional o esquemática, bueno, tiene que ver con el intento de encontrar razones, de encontrar demostraciones. Cuando yo digo que a veces el dios de los filósofos no es el dios de las religiones, es porque la filosofía intenta utilizar sus argumentos, sus razones, sus herramientas lógicas y demostrativas para intentar responder la pregunta de la existencia o no existencia o las características de Dios. Muchas veces, muchas veces nos encontramos con esa disputa entre la razón como forma de conocimiento y la fe. Generalmente, hoy, y mejor dicho, en los últimos siglos, están como separados los caminos. Digamos, la razón va por un lado, busca el pensamiento demostrativo, la fe va por otro lado. En la Edad Media una gran parte de filósofos que, por supuesto creyentes también pensaban que esos dos caminos confluían en lo mismo. Pero también había una presión de la iglesia en determinado momento que si no confluían en, confluía en esos caminos empezaban a huir tenían si tenían amenazas sobre su vida sí, eso es cierto también. Está bien. Porque no podemos por lo tan etéreo que no no los tipos estaban obligados a pensar. Lo que se les imponía desde la iglesia, en el punto en la Edad Media, donde la iglesia dominaba, ponele, toda Europa. Como Bien. Si fuera un supraestado. Bien, yo eso lo, lo entiendo y por supuesto lo comparto. Sin embargo, sin embargo, eso no implica que muchos de los grandes filósofos de, de la Edad Media, por ejemplo, un San Agustín o un Santo Tomás, eh, no es que creían por. Obedi mera obediencia u obligación sino por una cuestión de, de convicción en esos valores religiosos Sí, no, no, y fueron gente el caso de San Agustín y Santo Tomás que hicieron su aporte inclusive hasta áreas como el derecho el claro, derecho positivo y, y, como, y, y siempre con este juego de bueno, cómo relacionar la filosofía y la religión o la razón y la fe cuando parecía que iban por caminos opuestos bueno, ellos buscaron las maneras de, de armonizar o de hacer que coincidan lograron o no lograron, bueno, es otro tema. No nos vamos a meter de a eso. Pero a, a lo que voy es como que a veces está bueno separar o entender esas distinciones porque también nos ayudan a entender la, la complejidad de la pregunta, ¿no? todo lo que implica y además entender que la pregunta por un Dios o por ir a, la pregunta por un ser perfecto o por un, o por como quieras llamarlo, excede el campo de las religiones y de otra forma también excede el campo de la filosofía. ¿no? Es una cuestión que está incluso anterior de las dos cosas, es una cuestión humana. Es la pregunta por el, el más allá del límite, del el, el más allá de la vida y la muerte, el más allá de la existencia, ¿no? el, el más allá de, de, de, del imperfecto, de, de los límites. Es ¿no? como siempre la pregunta por aquello que está... Que, que, que parece que nos, nos supera y sin embargo sentimos que hay algo de la trascendencia ahí eh, del ser humano, por lo menos muchos lo han sentido. Y es una forma de traerlo del más allá al más, al más acá, acá. Bueno. traerlo cerca. Bien, en esa cuestión de, de, de la pregunta, eh, la, la intención del, del programa es contar un poquito de... Tres argumentos o tres caminos clásicos que ha tenido la, la filosofía en su intento de demostrar la existencia de Dios. Porque yo decía eso, digo la, la filosofía busca demostrar. Justamente no a partir de la experiencia, sino a partir del uso de la lógica y de la razón. Eh, que algo que a veces parece que va más allá de la lógica y la razón realmente existe. no Pero antes de meternos a eso, está bueno como... Entender, digamos, que hay diferentes maneras de, de, de pensar la pregunta. sabe que palabras como teísta o ateo o agnóstico dan vueltas por todos lados y sabiendo? definen un poco nuestra relación con lo que podemos decir lo, lo divino ¿no? o la, la religiosidad. Bueno, hay toda una, una cuestión ahí. En general, digo, para usted que está en su casa, ¿no? eh, básicamente cuando hablamos de teísta, ateo u agnóstico justamente habla de tres formas de vivenciar, de experimentar de pensar la pregunta por la existencia de Dios sabemos que el teísta ¿no? eh, justamente es aquel que cree y que considera que Dios existe más allá de que de, de, de su forma y de su característica porque hay muchas maneras de definirlo, no es la intención de este programa voy a dedicar otro día pero digo, hay muchas formas de pensar eh, porque nosotros tenemos como esa cuestión tan a ver, formateada por la, la religión judeocristiana, de una forma eh, de, de, de ser de Dios, pero uno puede pensar otras, y la filosofía ha dado muchas eh, maneras de pensar el ser de Dios. Pero digamos, la, la teísta es la, la que considera que, que en su existencia sabemos que o manejamos el ateísmo, que obviamente el prefijo A es la negación del teísmo y que el ateo es aquel que niega y considera que pueda, puede demostrar en esas palabras, bueno, la inexistencia de Dios o por lo menos puede refutar o rechazar todos los intentos de demostrar su existencia y por lo tanto es alguien que no cree en un ser con, con esas características y después está... No sé si decirle el intermedio. Yo le diría la tercera posición. La tercera posición. ¿Y cuál sería, A ver? Que sería la agnóstica. Y el agnosticismo, en realidad, lo que plantea, ¿no? Es un poco como esta cuestión de la, la pregunta abierta. Deja la duda ahí, porque básicamente para el agnóstico la pregunta por la existencia o la inexistencia de Dios es de alguna manera incontestable. Es decir, no tenemos la manera ni de afirmarlo tajantemente o de confirmarlo, ni de rechazarlo y refutarlo completamente, sino que queda como una especie de pregunta abierta. ¿Y por qué? Porque en realidad digamos, es tan grande la pregunta, no es tan poderosa la pregunta... Tan compleja la pregunta que para el agnóstico casi que no estamos en condiciones, desde nuestras herramientas humanas, desde nuestro ni nuestra fe, ni nuestra razón, por supuesto, de responder esa pregunta. Uno encuentra diferentes tipos de agnosticismo también, ¿no? Eh, algunos ya rozando el ateísmo, otros. Eh, quizás hasta agnosticismos, hasta teístas, ¿no? Hay como un montón de variantes, de combinaciones, de mezclas, pero digamos, lo que podemos decir que privilegia al agnóstico es justamente la, la duda y hasta el, el escepticismo. No es lo mismo ser un escéptico que plantea como queda la, la duda abierta y no podemos responder la pregunta. Aún así, sigue siendo una pregunta valiosa que nos vamos a seguir haciendo porque somos seres humanos y la pregunta está ahí, y porque además esa pregunta hasta condiciona, condiciona toda nuestra vida, aunque a veces no lo queramos saber. Pero no es lo mismo dejar la pregunta ahí, eh, abierta y la duda permanente, a creernos que estamos o que tenemos la respuesta. Hay muchos filósofos agnósticos, por supuesto. También hay muchos filósofos teístas y hay muchos filósofos ateos. Hay una cuestión de época. Lógicamente, durante, si se quiere decir, la Edad Media, principio de la modernidad, es mucho más fácil encontrar filósofos teístas y, y en los últimos siglos es mucho más frecuente encontrarnos filósofos agnósticos o ateos. Pero también hay filósofos y un montón con creencias religiosas. ¿A qué voy con todo esto que parece una especie de instrucción eterna que no sé si nos se lleva a algún lado? Bueno, no nos tiene por qué llevar a ningún lado, Exacto. sino entender que la, la pregunta es enorme, la complejidad es inmensa y que tenemos que salir de esas visiones tan simples que quizás cuando somos adolescentes nos encantan porque, claro, queremos que todo sea blanco y negro y queremos resolverlo todo, ¿no? Eh, yo también, a ver, tuve, vamos a decirlo, porque es una, también es una cuestión que, que enlaza con la vida personal. Yo tuve mi, mi época, si se quiere, de, de creyente. Yo también. Ah, era, era niño, bueno, iba, hice cateques y todo eso. Bueno, tuve mi época de creyente, de muy creyente. ¿no? Tuve mi época de, de, de ateo empedernido, ¿no? Como cuando salís de, de, de, de un lado y te vas al. te vas a, al otro extremo. Y. Era, yo me considero bastante agnóstico, ¿no? Eh, me gusta más jugar con la con la pregunta que, que, que, que tener la respuesta. Y me parece que esa es, la, es una buena actitud como para, para encargar la, la pregunta. ¿A qué voy con esto? Bueno, que no estoy ni, ni evangelizando a nadie, ni evangelizándolo en una creencia religiosa, ni estoy evan, evangelizando en el ateísmo. Porque uno también podría decir cómo muchas cosas que parecen ir en contra de las religiones se transforman en otras religiones. Nada, es un tema amplísimo, pero no me parece de más destacar todo esto. Sí, es complicado. Yo, tam, yo también tuve mi, mi época de, de, de creyente, eh, pero me fui retirando eh, hacia, un, hacia un costado, eh, hacia el costado de la iglesia, se podría decir, al pasillo. Mm. No participo, pero no no pienso, no he tenido ni pienso tener ningún eh, signo de, de falta de respeto para con aquellas personas que creen, porque si no sería como faltarme el respeto a mí mismo porque yo he sido parte de esa, de esa grey. Entonces, este eh, es como siempre critico, no, no me gusta la gente que un día cuando estás agrupado sos un remaganudo y al otro día que pensás diferente sos una porquería hizo cualquier cosa. Bueno, que... Lo respeto. Qué, qué, qué hermoso lo que acabas de decir porque los partidos políticos funcionan como religiones muchas veces. No, pero los, partid y, los y, partidos y, políticos tienen una estructura... Media religiosa, rituales y cosas así, este por el estilo. Y lo vamos a encontrar así en un montón de, de, de formas de organización, esa especie de, de estructura religiosa. Vamos, eso es un programa que hicimos. No sé si te, seguro que te acordás. Sí. De eh, sobre no la desaparición decirte. de los rituales Allá por final Porque el año pasado. arrancamos Medio con una onda así Sobre el tema de la ritualidad claro y, Pero eso sí, y, yo sí. te digo el, el año pasado, más o menos para diciembre Que había, había escrito una nota Sobre el tema de los rituales eh, Y Con nuestro amigo coreano Yung Chulham, que lo habíamos usado pues Eso es un capo, ¿no? ¿eh? Ese sí. es el tipo, el tipo que no envejece más. Ese hizo un pacto con el demonio. No sé, no sé. ¿no? <risa> que le sacamos, un, un día le vamos a sacar el cuero. ¿eh? ¿No? Este, le le pagamos con un cuchillo es y le esperamos. Pero, volviendo acá, eh, me parece que está bueno eso. Y también distinguir, eh, esto también lo, lo, lo plantean muchos filósofos, entre... La, la religión como institución, ¿no? Como institución disciplinaria, normativa, ¿no? Que con sus, con sus dogmas y con sus preceptos y mandatos, ¿no? Y toda esa normativa que también nos señala rituales y formas de deber ser a lo que muchos señalan la religiosidad que tiene que ver con esa pregunta o esa búsqueda del ser humano por la trascendencia, ¿no? Eh, que obviamente está, si se quiere, como el germen de las religiones, pero que después las religiones muchas veces se transforman en instituciones ¿no? que parecen dedicarse más a la, a la política, ¿no? a la, al dominio, al poder, y no a la, a la búsqueda justamente de, de, de, de eso que, que nos trasciende. Por eso esto de distinguir religiosidad y religión. También la historia de las religiones es Mega compleja, y esto es una disputa que también hay un montón de ejemplos de religiosos que hoy canonizados hasta por las instituciones que se pelearon con las instituciones, claro, con y la religión. Y algunos. Al, al bueno, San Francisco y al, de Asís, por ejemplo. Claro, totalmente. San Francisco de Asís, él, su gran enojo era decir que la iglesia era totalmente materialista, que vos venías, te mandabas una gran macana. Y si vos ponías plata, los tipos te decían, si no estás libre de todo tu pecado. El tipo le agarraba una calentura terrible. Le iban a ver papas a él. Y él, este, a propósito, les mostraba decir, que él quería vivir en la naturaleza y se autoexigía en el hecho de vivir este, como si fuera un andrajoso. Pero lo hacía a propósito, claro, pero mirá, para contrastar con un Papa que estaba cubierto de oro, parecía pues sí, un muñeco de oro. Bueno, y, a, y ahora, y sintiendo San Francisco digo, canonizado y completamente aceptado por la Iglesia, ¿cambió algo en ese sentido, en esa no, crítica? No, porque San Francisco, es decir, porque el modelo, no el actual, porque digamos que si uno ve el Papa actual, y digamos que al ya saber que yo no creo estoy hablando con él, tomándome la distancia, pero con mucho respeto, mm. es una persona que está haciendo todo lo posible por eh, ser lo más disruptivo que le permitan, porque vos te das cuenta que hay una institucionalidad ahí que le va apretando el embrague y cosas mm. por el estilo. Pero evidentemente los papas no están vestidos como San Francisco de Asís, los papas de la Iglesia Católica, es decir, no obedecieron ni tomaron las cosas de luterano, por ejemplo, otro que se recontraquejaba por, por toda esa temática yo tenía una, una anécdota muy cortita de Dale. un profesor de historia en Montevideo que se llamaba Espósito no me olvido más del nombre de él el tipo hablaba decía él tiene una teoría y tiene que ver las costumbres estas de cómo se habían iniciado las clases sociales sí. entonces decía que otra que la da media más atrás te vas más cuando éramos tribus y demás entonces el tipo decía siempre hubieron dos tipos de tribus una tribu sedentaria y una tribu nómade. Uh -huh. y la tribu sedentaria, por lo común, sedentaria que sí que se quedaba en un lugar a vivir, por lo común todos trabajaban para todos, tenían una tendencia monoteísta en alguno de, lo, de, de sus casos, pero el, el kit de la cuestión es que tenían un trabajo comunitario muy importante y quizás el defecto que tenían muchas de ellas era la cuestión de la defensa. Por otro lado estaban las, este, las tribus nómades, que eran absolutamente salvajes, ...y donde la estructura de poder estaba en una verticalidad que era el jefe militar y el brujo. ¡Brujo! Ahí es a donde voy yo. El brujo era un vivo, era un vivo. Vos hoy en día sabés que detrás del clima no hay misterios. Pero en aquella época los, los brujos esos que aparecían eran tipos que se daban cuenta. y Dicen, mira hoy el cielo está así, hay tanto calor después siento frío y al otro día va y llueve, entonces el tipo puede hacerte una ceremonia ¡eh! pónganse todos delante de mí porque yo mañana haré llover entonces hay mucho de lo que es nuestra ignorancia de la, de la naturaleza que nos rodea que lo ponemos dentro del ámbito de lo sobrenatural entonces la lluvia era sobrenatural, el sol era sobrenatural, el viento era sobrenatural es decir, este, que crecieran las plantas era la sobrenatural, el sol y la luna, todo sobrenatural, hasta que los entendimos. Y los quitamos de la franja de lo sobrenatural, o sea, corrimos velos. ¿Qué pasaba, él decía, cuando, cuando chocaban esta tribu nómade y la tribu sedentaria? Y que ganaba la batalla la tribu nómade, y entonces la tribu sedentaria pasaba a trabajar para la tribu nómade. Y el atribunoma de qué verticalidad tenía? Brujo y militar. Esos eran los capos de la sociedad. Se parece bastante a lo que tenés hoy en día. Mm. Y entonces, estos que antes trabajaban todos para todos, dejaban de trabajar, iban a estar sometidos y subsumidos, iban a ser esclavos y demás. De eso no me olvido más de esa teoría de, uh -huh. de expósito porque estaba bastante buena como el comienzo de las, de las clases sociales. Bueno, tipo. Está, está, está, está buena. Está interesante. Hay algo que... Está interesante, sí. Eh, hay algo que, que vos señalabas esto de... Bueno, obviamente, originalmente los seres humanos no entendían la explicación... ¿no? todo de, de, de, de la lluvia de, de, de los fenómenos climáticos De los fenómenos de la vida ¿no? Y le daban esa explicación Religiosa si Pero además quiere. con temor Porque claro, la sí, ignorancia sí, sí, sí. Les hacía tener miedo Totalmente, sí Pero yo te no quiero tomar eso Que comparto Pero te lo quiero llevar a otro plano Aunque tengamos toda la, la, Todas esas explicaciones de cómo funciona aparentemente todo, la pregunta va a seguir estando ahí. Porque yo te decía esto de, de, decía esto de la pregunta abierta, porque siempre está la pregunta por lo que hay más allá de esto. Aunque vos tengas todo explicado, ponele que... No, más bien, sí, digo, entiendo. Eh, imagínate que yo te digo acá, no en este rectángulo, está todo el conocimiento del... De, de, es claro, metafórico ¿eh? no es eso, eso era lo que eh, me estaba leyendo no, está todo el conocimiento acá de, de, de la humanidad de cómo funciona todo no importa el ser humano qué va a hacer va a estar acá ¿no? bueno se va a preguntar qué hay acá, ¿no? acá acá afuera entonces siempre va a estar la, la pregunta por el, el más allá por el, es la pregunta por el porqué entonces la pregunta por Dios es la pregunta por el porqué el por de todo siempre va a estar ahí y si yo te digo... Yo la opinión tengo, por ejemplo... Hoy en día, el shopping... El, perdón, justo. El, los shopping son el nuevo templo. Sí, no, no, no. no, no, no está ¿no? bien. Lo, lo llevamos como... Son el nuevo templo. Y, bueno, y entonces vos agarrás un tipo que es religioso... Y se supone... Yo tengo una Biblia ahí. Tengo la Biblia latinoamericana. Es esa verde que está ahí atrás. ¿La ves? ¿Esta que está paradita. Sí. Esa verde. Esa estuvo prohibida durante la dictadura. Esa Biblia tiene abajo del todo después si querés yo te la presto para que te vuelvas a ser religioso, tiene una parte donde te dice que hay cosas que son de fe, pero hay cosas en las cuales te plantea que vos eh, te dice, te recuerda que en la época que se escribían había modas literarias, formas de expresarse, mm. y que eso no corresponde con la fe. Está muy bueno eso. Sí. Y entonces después te trae ejercicios donde vos cambias un nombre y decís tu nombre por ejemplo, sí. está muy buena sí. es muy compleja, pero es eh, Biblia Católica, sí, sí, sí, sí. Eh, latinoamericana sí. aparece la foto de, de cómo se llama el, el, el obispo este brasilero tan conocido eh, Her Herbert Cámara puede ser algo así, no me acuerdo no, no sé. bueno eh, sí, yo me la he leído de, de cabo a, a rabo, y la intención no es esa, ojalá uno pueda encontrarse yo en la mejor época mía, en la última época, yo decía, bueno, la relación que tengo con Dios es como la relación que tengo con mi padre. No necesito estar cerca de él para que él sepa que yo lo amo y también para saber que él me quiere a mí, ¿no? Y podemos disentir, podemos disentir totalmente y podemos distanciarnos. Y él puede inclusive distanciarse tanto de mí porque, claro, yo de repente hago una cosa y dice, este es un tarado. Entonces, no le doy bola. O sea, sí. quizás se parezca a eso pero luego la ciencia empieza a mostrarte otras cosas del universo empieza a achicar el ángulo de lo sobrenatural y se empieza a complicar pero lo sí. que yo quería ir es que una persona que sea religiosa bien enseñada eh, entiende que tiene que eh, cuidar al resto de la humanidad sea que sea islámico, que sea judío que sea cristiano, que sea, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, hinduista o que sea budista. Pero resulta que en las religiones aparece el fanatismo y ahí se divide y es donde yo veo que al final cada cual arma su propio dios según su necesidad y según su vida. Bueno, por eso no digo, no digo nada más. Por eso quería ir como a esta cuestión de los argumentos o los intentos de la filosofía. Porque, justamente esto que señalaba al principio, eh, la, la relación con Dios, eh, desde el lado de la filosofía, en, en general, o, o, tiene más en que ver en esta cuestión del conocimiento. Yo te decía el, el ejemplo de si tenemos este rectángulo. Eso está muy bueno. ¿no? la, la pregunta va a seguir estando. Por más de que el rectángulo sea así grande como ¿no? todo este plano, y... Entonces el espacio de lo conocido es menor o sea más chiquitito porque el espacio de lo conocido es mayor. La, la pregunta va a estar siempre. Es más, Exacto. el día que la pregunta no esté más... Ah, qué problema! ¿eh? Yo creo que sería un problema de la humanidad. Porque significa que hemos perdido algo, algo, algo importante, algo muy, muy necesario, que es justamente esa capacidad de, de, de ver más allá de, de lo meramente material, si se quiere. Entonces, ¿no? Yo traía la, la metafísica, claro. más allá de lo físico. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, exactamente, mm. ¿no? Eh, entonces yo lo que traía para este programa, que, que, que ha quedado ahí, pero eran como tres argumentos o, o el nombre que, que reciben, tres formas de argumentar el tema de la existencia de Dios, o tres formas de intentos de demostración. Uno de los primeros eh, grandes filósofos que intentó demostrar, digamos, la, la existencia de Dios, pero que no era claramente el Dios de, de, ni del judaísmo ni del cristianismo, fue, y te pido imagen, ahí, está ahí, sí, es fue que... Arist Aristóteles, justamente. Aristos. Aristóteles. Aristóteles, nuestro, nuestro querido Aristóteles. ¿Y por qué? Porque él, eh, de hecho... Ese primer principio que ordenaba ¿no? todo, todo el universo y todo lo que sucedía, él no le decía, a ver, si bien le, le decía la, la, la palabra a Dios, ¿verdad? él lo llamaba como el motor inmóvil. Era el motor inmóvil, el principio del movimiento de, del universo. ¿no? ¿Qué pasa? Esto tenía que ver también con eh, la, la, la física eh, de Aristóteles. Básicamente para la, la, la física de Aristóteles, la, la física antigua, ¿no? el movimiento, el principio del movimiento, siempre provenía ¿no? de eh, algo que generaba ese movimiento. O sea, yo me estoy moviendo ¿por qué? porque hay algo que me mueve. Eso, cuando él lo empieza a pensar y empieza a preguntarse ¿no? qué es lo que mueve cada cosa, ¿no? Es lo que se suele llamar, con otra forma, el argumento causal. Que es justamente uno de los grandes argumentos que se suelen utilizar para intentar demostrar la existencia de Dios. ¿Por qué? Básicamente porque se parte de, de, esta, de esta premisa. Yo lo voy a presentar, si después, otro día lo podemos discutir. Porque la gente ya se va a estar como mucha información y yo tengo que ir a la escuela hasta las 6 de, de estas cosas. Ah, sí, movimiento con los mapas Pero lo, lo vamos a presentar así, ¿no? Uno puede, vamos a decir que cada cosa tiene una causa, ¿verdad? Cada cosa tiene un porqué. A mí no me mire porque no voy a afirmar ni negar nada de lo que digo. Muy diga. bien, bueno, ¿no? <risa> sí, si si se me cae, el o sea, si se me cae el celular, no puede ser que la caída del celular tiene una causa. Sí, si se cierra la puerta puede decir que la se cierra la puerta porque hay una causa, que también son causas físicas, materiales, como quieras llamarlo. Gravedad, viento, qué sé yo. Sí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? La cuestión es que cuando uno hace el camino ¿no? de ir el efecto y pensar la causa, y entiende que esa causa es el efecto de otra cosa, y empieza a hacer todo ese camino, como esa pregunta del porqué, del por qué, del porqué. El porqué de las cosas. O si vamos a ponerlo en criollo, como esa pregunta de uh, el huevo y la gallina, porque un poco el, bujo, el huevo y la gallina es eso. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? ¿Quién es, pero, primero? ¿quién ¿Quién es primero? Claro, pero si uno va transitando, transitando, transitando la la causa y, y los efectos y las causas hasta el límite, ¿no? De pronto se dice, se encuentra con esa especie de necesidad y bueno, ¿y cuál es la primera causa? Y uno puede decir, si se quiere, uno puede hablar del Big Bang, no puede hablar de cualquier teoría física, está bien, pero uno va a preguntarse de vuelta ¿y cuál es la causa de eso? ¿A qué voy? A que el famoso argumento causal lo que hace es ir del efecto hacia sus causas, justamente, ¿no? Hacia el primer, la, la primera causa. Claro. Viene de Aristóteles, ¿por qué? Porque justamente él lo, lo planteaba en esos términos. Eh, por ejemplo, con la cuestión del movimiento, ¿no? Eh, todo movimiento es movido por otra cosa. Bueno, si toda cosa es movida por otra, tiene que haber algo inmóvil que estuvo al principio y que generó el primer movimiento. ¿no? Lo mismo, si todo efecto tiene una causa, tiene que haber una causa que no tenga causa a sí misma, o sea, una causa incausada, o lo que se llama la causa sui, que se dice así en filosofía, una causa causada ella misma, que justamente detenga ¿no? el, el, el hilo. ¿Por qué? También una discusión, porque es una especie de necesidad lógica. ¿no? Porque si toda explicación depende de encontrar una causa, pero no encontramos una primera causa, entonces se nos cae todo el armado, se nos cae todo el sistema. Es como con el tema del Big Bang, viste como decís la primera explosión que genera este universo en el donde claro. nosotros vivimos. Según esto... Eh, eh, físicos, geniales eh, ¿cómo se llama el que estaba en silla de ruedas? Que Hopkins. según Hopkins, él su, eh, lo último a lo que él llegó es que le, da, le daba que matemáticamente eso era un, eh, producto de un acto voluntario que no podía ser de ninguna manera una cosa que sucediera sola ca, ca, ca, y entonces suave, sí. él, él, eh, le, se suscitaban varios problemas, es decir ¿Acto voluntario? ¿Entonces que hay un todos. tiempo cero antes? Todos, eso... todos, los, todos los problemas. Se, se, <risa> todos, todos los problemas. A partir de ahí están todos los problemas posibles. Yo creo que pero... Dios estaba aburrido y entonces esa fue la causa. Y si no sé qué hacer, con tal cosa. Movía la mano así, lo claro, hacía. Estoy pero, bien volado. Si decía. vos decís que Dios estaba aburrido es otro, es otro gran problema. Porque, claro. si, no sé, si, si Dios es, es perfecto, el aburrimiento cuenta como un atributo de la perfección. No lo sé, no lo vamos a contestar ahora, y quizás nunca lo sepamos, pero está ahí, lo, lo dejamos ahí. Bien, eh, pero va a esto, eh, esto, En la decía, próxima salgo vestido de sacerdote, eh, no se preocupe. <risa> no, pero, pero, pero va esto, digo, el, el, el argumento. Sí. El argumento causal tiene esta estructura. Mm, digo, obviamente hay. Y ¿a qué a, a, a qué a qué va? Porque es una. ¿Por qué es un argumento y porque es un intento filosófico, no? de demostrar la existencia de Dios. O acá no estamos hablando de ninguna... Digamos, no estamos hablando de religiones. Estamos justamente hablando de un intento, usando la, la lógica o la demostración, que acá hay un problema. Si las cosas tienen causa y efecto, bueno, ¿qué, ¿qué pasa con la primera causa? O no hay una primera causa, lo cual es todo un gran problema filosófico, o hay algo que es una causa de sí mismo, que es otro gran problema filosófico, o... El universo tiene un orden, lo cual es toda una cuestión filosófica, y el universo es un desorden, lo cual es otro problema filosófico. Pero digamos, la, la lógica del argumento es eso: vas remontando. Yo hablé primero del movimiento en Aristóteles porque es algo más, más ligado a él, pero digamos, el tema de la causa y el efecto va remontando hacia, hacia eso. Hay otro argumento, también muy ligado, que también lo, lo, lo patenta, vamos a decir, Aristóteles. Él hecho planteó como cinco formas de demostrar la, la existencia de Dios. ¿Habrá ido a Limpi a registrarlo? ¿El Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual. Está, está Esas son está, cosas está, que está, está, está registrado. Y que también lo retoma justamente un filósofo muy conocido. Que es, me lo ¿Va vas a poner ahora. No, ahora me la vas a poner. Yo vas a poner. el filósofo con la Qué esa, Que, que esa. Santo Tomás de Aquino. No lo tengo. ¿No lo tenés? No. Ay, ah, mirá, Bueno. No lo busqué, eh, se... porque vos llegaste, él llegó y yo estaba con... Eh, no, no lo, lo, no, bueno, no, ni... no, lo busqué. no tenemos a Santo Tomás de Aquino, pero después lo, lo, lo buscan no pasa nada. puedo asegurar que si hay otro más, tampoco está. Listo, perfecto. No lo, no lo, eh, no lo pido, pero no hay problema. Eh, ¿Qué pasa? Santo Tomás de Aquino, estamos hablando de un filósofo medieval, estamos hablando ya de siglo XIII, siglo XIV, toma los argumentos de Aristóteles, toma las demostraciones del pensamiento aristotélico sobre la existencia de Dios y los transcribe, los reinterpreta en razón justamente de la doctrina cristiana. Las cinco vías de la demostración de Dios, también es uno de los textos más famosos de santo Tomás de Aquino, y que justamente se basan en las ideas de Aristóteles, pero combinado con el, el pensamiento católico, reinterpretado en función del catolicismo, como una manera de decir, también, bueno, fíjense que los filósofos, ya lo, ya había, Aristóteles ya había llegado a lo mismo, solo que él no sabía que ese dios, bueno, es el dios de la religión. Pero bueno, él lo retoma... Y retomo un argumento que, que está en Aristóteles, está en Santo Tomás, que es el argumento teleológico. ¿El argumento cómo? cómo teleológico. ¿cómo? Teleológico. Sí, que viene del griego telos, que significa finalidad. ¿Por qué? Porque para Aristóteles y para toda la física an antigua y medieval, eh, los cuerpos de la física y todos los seres que existían estaban acá cumpliendo una finalidad, tenían una función. Viste que yo te decía que los griegos pensaban que la finalidad de... Este es... Santo Tomás, perfecto, ¿no? Ahí lo tenemos. Que la finalidad de la vida humana era la felicidad. Sí. ¿No? Bueno. Si yo te pregunto cuál es la función del de estómago. Eh, la digestión. Bueno, la, la digestión. Si vos decís cuál de es la función del páncreas bien. A través de jugos gástricos. Sí, perfecto. No. Si yo te pregunto cuál es... Eh, no sé, a ver, la, la finalidad del, del león, por ejemplo. Eh, comer gente mala. <risa> <risa> comer, bueno. Eh, no, el león, el león, el león. Perdón, la finalidad del león es la protección de la manada, este marcar presencia, pero no sé si sabías que la que sale de cacería es la leona. Bueno, está bien, está bien. La, Protege la, la, la manada la, la, y, y marca presencia. La finalidad del león, la, la, la, la supervivencia, bueno, a, a, a través de qué, bueno, digamos... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que se está planteando? Cada cuerpo, cada elemento del cosmos, del universo, forma un orden. ¿Por qué? Porque cada cosa cumple una función, cada cosa tiene una finalidad. Entonces, el, el ejemplo de, del cuerpo humano uno, es un sistema donde cada órgano, cada elemento tiene una, tiene una función. Una función. Ponerle que hay alguno que por ahí parece medio al Pepe, pero está ahí, pero claro. cumple una función, pero alguna función se le encuentra. Hay gente que le ve la cabeza, pero es por presión presión Y al si vacío. no cumple una función, se puede sacar. O sea, claro. digamos, ¿cuál es la cuestión? Se estirpa. Se estirpa. Digo, todas las cosas cumplen una función, digamos. Esto también tiene que ver con una especie de, de, de orden que se le da, a, que, que uno le da a la vida humana. La vida humana tiene una función, tiene una finalidad. La wow. vida de un león bueno, ya te digo, para Aristóteles la, fel la felicidad si se quiere para Santo Tomás de Aquino eh, ya con una cuestión mucho más religiosa pero que tiene que ver quizás con eh, la felicidad pero más que la, la beatitud ¿no? la, la vida buena ¿no? que tendrá su recompensa futura, pero digamos cada cosa tiene su finalidad todo tiene un ¿para qué? Eso en las metafísicas antiguas medievales está muy marcada. Cada cosa tenía su función en el universo. Toda cosa parece estar para algo. Y entonces el argumento teleológico considera que si todo tiene una finalidad para algo es porque de alguna manera obedece, ¿no? obedece a una especie de finalidad superior. Obedece a una especie de diseño inteligente. Ese es el nombre que, medio que recibe en, en, en los últimos siglos. ¿no? Es decir, las cosas también ¿no? parecen tan, tan complejas, tan sincronizadas, tan armoniosas, que parece que hay alguien que las planificó. Como una especie de... ¿no? Un, un relojero planifica un reloj. Bueno, el universo también parece una especie de, de, de reloj. Entonces tiene que tener una especie de relojero que lo haya armado. ¿no? Digamos... La lógica del argumento tiene que ver con que si todo tiene una, una finalidad para algo, si todo cumple una función, no puede ser un producto absoluto, una especie de casualidad mágica que, se ve, que hace que todo combine, sino que obedece a una inteligencia que hizo las cosas con una finalidad. Y otra vez, le ponemos el nombre que usted quiera en su casa, lo elige, lo elige el nombre, no eh, importa. Digamos, el, el argumento parece sostener que hay una inteligencia que está produciendo todo lo que pasa. Sí, yo, mi opinión que tengo es que hay un super genetista, que sería el dios del universo, y el tipo va experimentando con animales y con cosas y mezclando hasta que de repente <risa> le salió el peor producto, que es el ser humano. Ah, está bien, pero podemos. ¿Cuál es, cuál es la, la finalidad del genetista? ¿A qué voy, no? Digo, siempre la pregunta está ahí, es. es de hecho. Estos, estos argumentos no esto del, del teológico y de, del causal como que nos, bueno. no, no, bueno. nos nos obligan a en un momento hay que cortar el argumento dicen digamos justamente ¿no? dicen eh, mu, muchos filósofos porque si no nos lleva a la regresión al infinito siempre parece que hay algo más en lo que nos podemos justificar bueno hay otros filósofos que van a desafiar y se van a decir bueno llévalo al infinito porque no no lo vamos a responder nunca o, bueno, vos llevas al infinito. Debería concluir que eso que está por ahí atrás es un dios, es otro tema, es un salto eso. que no va. Lo interpretan de las maneras que, que quieran, no importa, en su casa. Pero digamos, el, el argumento tiene esta, esta forma. El, el primero, el argumento casual causal, perdón, va de los efectos hacia la causa, hacia la primera causa... El argumento teleológico va hacia la finalidad de las cosas o el para qué, hacia quién, quién lo diseñó. Por eso digo, las cosas tienen una finalidad porque hay alguien que está moviendo esas finalidades desde el principio, que está apuntando, que tiene intención de llevar las cosas hacia allá. Y el tercer argumento, que este es un poquito más complicado. Eh, A ver, señora, ¿con qué viene? Pero que, es el, que, pero que es un argumento también muy, muy fuerte en, eh, en la historia de la filosofía y que han tomado muchos filósofos y otros han peleado con eso. ¿no? Es el, el argumento ontológico, se le llama así. ¿Y eso con qué se come? Eh, y se come con papas fritas. ¿Cómo lo digiere ah, la ah, gente ah, la palabra ...ontológico. Con miedo, era como que se les, se les traba acá, porque una palabra muy fuerte, muy rara, muy, muy misteriosa. Pero ontológico es lo que tiene que ver con la naturaleza del ser de las cosas. Estamos hablando del ser de las cosas. Está bien. Y el argumento plantea, plantea lo siguiente... Perdón si lo, lo simplifico, si está, está Dario Tanraya por ahí, <risa> escuchando, mirando... Bueno. ¿No? Lo voy a simplificar. No Igual Darío Stanley también lo simplificaría. Si hay algún medievalista famoso, bueno, ella se, por ahí sí se enoja. O dice, no, pero usted no leyó el texto en latín y usted no está diciendo bueno. las cosas como deben ser. Pero no importa, el argumento, porque Cuando si no. Cuando te dicen eso, eh, la mayoría de las leyes que uno ve en el universo son leyes que funcionan y que el ser humano ha aprendido en el estudio es decir. Una cosa es la gravedad en la tierra, otra cosa es la gravedad en la luna, otra cosa es los lugares donde no hay gravedad, ¿no? Entonces, eh, tenés que tener la cabeza abierta para eso. Y entonces suceden muchas cosas. Lo que es ilógico totalmente es decir que solamente un formato de pensamiento explica todo porque yo te diría que no es así. Por ejemplo, y además la cuestión de la creatividad, siempre pongo el vaso como muestra de que nadie inventó el vaso y de que había una lógica desde tiempos inmemoriales para que apareciera el vaso. El vaso sirve para la Tierra. ¿Por qué? Porque es un contenedor. Vos pones el agua y como el agua se derrama, si la dejás sola, no flota, necesitas un contenedor para ponerlo. Pero resulta que ese vaso en la estación espacial orbital no le sirve absolutamente para nada. Porque el agua se sale porque no hay gravedad. Y flota el agua. O sea, el concepto del vaso en ese lugar no tiene sentido. ¿Entendés? Porque está la sí. gravedad ahí pensando de por medio. Y así un montón de cosas. Lo mismo sobre las plantas, sobre los seres vivos, sobre eh, las personas, cómo quieren verse, cómo se quieren percibir. Porque es todo exactamente lo mismo. Tenés que tener una mirada amplia del universo que te, que te rodea y aceptarlo para que lo vivas cómodamente. Es como, qué sé yo, yo nunca viajé en auto a Jujuy. No sé qué inconvenientes hay en la ruta. La ruta ya está puesta, aunque yo no la conozca. Y debe tener dificultades. Entonces, eh, eso ya está puesto ahí. En mi tránsito, si alguna vez iré, iré con cuidado, respetando que las normas establecidas sobre cómo se circula sobre una ruta para que yo pueda adaptarme a un camino desconocido y poder descubrirlo y entonces ahí se van a abrir otras cosas y otras rutas también y otras rutas ayer miren la última te digo sobre lo redondo no dicen el universo están planteándose que algunos dicen que es ilimitado y otros dicen hay una segunda teoría que dice que es finito el universo mm. dice bueno pero si llegás hasta que hay una pared al final no es como es como esto la Tierra es así, vos empezás a caminar acá y como es redondo, das toda la vuelta y te encontrás en el mismo punto, Sí. y no hay una pared de adelante o de atrás, claro. y entonces esa, esa teoría habla y dice que el universo es medio así. ¿Entendés que estás sí, sí, sí. en un continuo? que podés ir y volver? Y ir y volver, sí, está el, bueno eso. El, micrófono, sí, no. eso. el micrófono se alejó. <risa> se alejó por el impulso. De, de, después me, de, después me, de, me, de, me retás. Después ponete, de. la, poné la voz delante del micrófono. ¿Cuántas <risa> veces <risa> te lo voy a decir? Lo feo es que él afirmó, y esto es algo que eh, niega a aquellas personas maleducadas que cuando uno tiene un problema en la calle te dicen: Estás al pe. ¿No? ¿Viste? No. Nadie está al cohete. No, jamás, jamás dije, jamás diría. No, eso. no, no, no, ah. no. Yo digo de aquellas personas ah. que en la calle te insultan y te dicen, eh, lo que pasa es que manejas mal porque estás al... No, ah. todos tenemos una finalidad. Bueno. Cierre, cerramos ahí sí. eh, el, el tercer argumento. Sí. Se los dejo ahí picando para que queden confundidos en su casa y, y bueno. le damos un cierre. Entonces sí, no está... Para mí está buenísimo. Para sí del otro lado se, se están aburriendo. Para mí, a mí me encanta cómo está. No, no, no. no, no. Estamos, vos estás, il, vos estás como campeón. Vos estás limitado de tiempo, pero si tenés cinco minutos más querés redondearlo, dale. Tampoco vamos a dejar a la gente así calientita. Te no. van a ver por la calle y, me y me te, van, te van a hacer así. Fuiste vos, fuiste vos el que no explicó claro. lo ontológico. Claro, bueno, eh, te decía que era una palabra difícil porque ontológico, bueno, suena. Complicado, pero está referido al ser. Al ser de los entes, a las cosas, bueno. El ser es lo que tiene en común todas las cosas. ¿Qué vamos a, a decir? Bueno, San Anselmo era un arzobispo de Canterbury, ¿no? Que planteó el siguiente argumento, que también después fue retomado, discutido por los filósofos, pero decía lo siguiente, ¿no? Que si uno tiene en su mente... La idea de un ser perfecto, omnipotente, ¿no? que tiene todos los atributos positivos, eh, todos los atributos po positivos existentes, en realidad no puede dudar de su existencia, porque si es un ser perfecto, necesariamente tiene que existir. Usted dirá en su casa qué estoy diciendo pero eh, piénselo así, no, es decir, si, si vos tenés en, eh, eh, si vos sabés en, en tu mente que existe, el ser humano tiene la idea de, de un ser absolutamente perfecto, que tiene todos los, los atributos, todas las perfecciones posibles, dice necesariamente tiene que existir, ¿por qué? Porque de no existir, bueno, eh, no no sería perfecto, pero la idea de perfección es tan fuerte ¿no? que implica como esa necesidad. Si podemos concebirlo es porque de algún lado lo tenemos, porque el ser humano no tiene experiencia de lo trascendente, no tiene experiencia de la perfección. ¿Cómo puede imaginarse una idea de lo perfecto si no está en contacto con lo perfecto? Entonces dice él, hay algo hay algo de lo, de lo perfecto, de lo absoluto, que está dentro de la mente humana. Y como el ser humano es imperfecto, Está limitado, tiene que haber sido puesto por otra cosa. Y esa otra cosa es la que lo hace existir. Y esa otra cosa es Dios, básicamente. Yo sé que dice. Mmm, a mí me parece que me está. Este me está queriendo engatusar con algo. Obviamente fue un argumento recontra recontradiscutido. No se preocupen. Y los filósofos lo agarraron y. Algunos lo amaron, otros lo odiaron, otros lo, lo, lo destrozaron, ¿no? No importa, acá no, no, no, estamos, no estamos haciendo eh, exégesis de, de San Anselmo. Pero sí, fue un argumento muy fuerte en la historia, ¿no? Porque justamente, a ver, planteaba esta cuestión. Esto de pensar, si podemos representarnos algo de lo perfecto, eso perfecto, no nos lo pudimos implantar nosotros. Porque el ser humano carece de perfección y entonces eso nos remite a, a algo que es trascendente claro, después yo hace un par de semanas les hablaba de, de Hume y del empirismo y que, va, que, que le contestaba el empirismo digamos, siglos después a San Anselmo bueno, nosotros sacamos la idea de lo perfecto porque agarramos lo imperfecto lo negamos y pum ahí con pura lógica sacamos la idea de lo perfecto pero San Anselmo va a, a esa cuestión. La idea de la perfección es algo que está más allá de los límites del ser humano, está más allá de nuestras capacidades. Si la tenemos, implica que hay algo que nos conecta con, con una cuestión superior a nosotros y entonces nos obliga justamente a replantearnos la cuestión de la existencia de Dios. Mira, me transformé en San Anselmo. Oh, mira, así, así te, te imagino, así vestido. Oh, hijo, ¿qué estás diciendo de mí? <risa> ¿Es bueno, San Anselmo, ¿no es cierto? Sí. bueno, ¿por qué porque es ontológico? Justamente porque habla de la naturaleza del ser de Dios. Si tenemos eh, la, la idea de Dios en nuestra mente o nuestra alma, como queremos llamarlo, la naturaleza del ser de Dios hace que tenga que existir necesariamente. Este argumento también lo, lo retoma René Descartes, Leibniz por la positiva, los empiristas y Kant lo critican. Bueno, no importa, es, es una de esas cosas que divide aguas. Más allá de lo que usted piense, es uno de los argumentos que han golpeado muy fuerte en la historia y que generan un antes o después. Y otra vez, fíjense, por más que lo hayamos visto y, sep y sepamos en qué Dios cree San Anselmo, él no está hablando de tener fe en Dios, ni en de no está hablando de una religión. Por eso quiero retomar eso. Estamos hablando de argumentos que intentan usar la lógica para explicar aquello que hasta parecer inexplicable. Ninguno de los tres argumentos dice, bueno, cristianismo, catolicismo, judaísmo, eh, islam, politeísmo. No, no están hablando de eso. Están utilizando las, las herramientas de la argumentación para darse cuenta, para intentar demostrar que hay un Dios más allá de las creencias particulares de una religión. Después lo que crean ellos es tema aparte. Pero justamente esos intentos de demostración implican esta separación, esta especie de distinguir que el campo de la filosofía y la religión, por más que, que se crucen, bueno, eh, no son iguales. Son argumentos racionales. El argumento causal, el argumento teológico, el argumento ontológico. El argumento causal... Lo seguimos viendo y sigue estando presente. Muchos lo utilizan. El argumento teleológico también. Ahora se le dice la teoría del, del diseño inteligente. De hecho, lo que contaba recién Marcelo de Stephen Hawking, ¿no? Que eh, se, todo esto tiene que obedecer una especie de voluntad tiene, o tiene que obedecer una inteligencia. Bueno, ese es el argumento teleológico. Y estamos hablando ahí de, de un astrofísico. Pero aparece. Dice, bueno. Todo esto que se produce a partir del visual. Ese es de Descartes. Ese es Descartes. Pero perfecto. Puse él para que vayas viendo que te presto atención Bien. a tu verbalización. Entonces te, te decía: eh, Él está dando o está presentando justamente la, la, la pauta de ese argumento teleológico. Está dando esto. Bueno, esto tiene que obedecer a una finalidad. Esa finalidad está puesta. Alguien lo planificó, alguien videó. Bueno, no sabemos quién es, pero. ...le pongamos el nombre que quiera... ...es ese, ese principio absoluto... ...le decimos Dios... ...bueno, le podemos decir de otra manera... ...pero está ahí... ...entonces... ...por supuesto... ...usted no tiene que estar de acuerdo con ninguno... ...de, de estos tres argumentos... sino es para que, para que lo piensen... ...la cuestión es entender que la pregunta... Eh, la, ...la pregunta por lo religioso... ...y la pregunta por la existencia de Dios... ...va más allá justamente... ...de las religiones... ...y que tienen que ver con ese intento del ser humano... ...por responder... Esas grandes preguntas, esos por qué, ese por qué de todo que siempre está presente ahí. Bueno, yo les presenté tres formas de pensar o tres formas de argumentar. Obviamente la, están simplificadas, están vulgarizadas, lo entiendo, pero es justamente para que lo empiecen a, a pensar o para que lo pregunten o para que empiecen a darse cuenta la complejidad de una pregunta que en general nos lleva a tomar posición antes de pensarla. Y acá, por el contrario, no me importa que tomemos posición, sino que lo pensemos. Que esa es la clave de todo. Exacto. Existe, no existe, la forma, lo que sea, bueno, pensarlo. No ni no estoy a afirme o negar nada, sino pensarlo. Por eso jugué un poquito con esto del principio, digo, esto de, de, del agnosticismo. Bueno, podemos responderlo, capaz que no. Bueno, nos quedamos con la duda abierta, pero la clave es entender que justamente eh, la, la pregunta por Dios es una pregunta abierta que eh, va a seguir estando abierta para mí, y es sano que está abierta, porque es la pregunta que se hace el ser humano por aquello que supera ¿no? los límites de lo posible, los límites de lo pensable, los límites de lo existente. Esa pregunta, para mí, directamente te lo voy a decir así, nos hace humanos. Y Aceptar esa pregunta y entender que no tiene una respuesta blanco, negro, simple, bueno, nos permite justamente ser más humanos y más empáticos y más comprensivos con todo lo que lo rodea. Usted en su casa escuchó los argumentos, los pensó, por supuesto que puede ir a esos filósofos a, a, a profundizar, entenderlo, pero la pregunta va a estar siempre ahí abierta, sea el programa 50 de Filosofía en Construcción, sea el 500, o sea que no estemos más, y que vengan 500 años de historia, más adelante, la pregunta para mí va a seguir estando, porque eso nos humaniza. Así que, como las preguntas nos humanizan, eh, y el tiempo también es humano, les agradezco mucho por eh, estar del otro lado, por bancarse nuestros, nuestras charlas y nuestros delirios filosóficos, pero entendiendo la, la importancia que es hacer las preguntas. Eh... Me encanta el cierre de él, yo me, me sumo a todo y como siempre decimos, en realidad esto es como una, <coughs> una lista para ir al almacén, que alguien te dice, che, y no te olvides de queso fresco y no te olvides de la manteca. Yo le <risa> recuerdo dos <risa> cosas. Primero, todas las religiones dicen estas dos cosas. Primero fue la palabra y también hablan del libre albedrío. Quiere decir que más allá de lo que más allá nos preocupe, hay un más acá donde claramente todas las religiones te están recordando que tenés libertad plena de pensar lo que se te ocurra y que además tenés la palabra como el primer disparador para expresar eso que vos necesitas. Porque después de todo, él... No necesita que vos lo ayudes, si existiese. Los que necesitamos ayuda somos nosotros, de nosotros mismos, porque como te recordaba, damos vueltas sin fin, sin una pared, en el medio, en esta piedra voladora que algunos astronautas en los cosmodromos dicen que es la mejor nave que hay en el espacio, que es la Tierra. Así que, pero vos en tu, en tu cubil, ¿no? De la nave esta que es tu casa. Estás pensando. Y pensás lo mejor para tus hijos. Para vos mismo. Para los que vienen. Para aquellas personas que vos querés mucho. Y además sabemos, porque es natural, que tengas una sensibilidad. No permitas nunca, porque tenés el libre albedrío para hacerlo, que nadie dañe tu sensibilidad que nadie dañe ese derecho que tenés de hacerte cualquier pregunta, de opinar lo que a vos se te ocurra, siempre y cuando eso no conlleve la agresión sobre otros seres vivos en general en el planeta. Eso es lo que yo quería. Y bueno, me, y bánquensela, bánquensela. me encantó. Me encantó, me, me encantó ese cierre. Y yo diría a esa listita de supermercado. No, ahí la, la preguntita siempre por qué hay más allá de la vida humana y de la vida del universo. Así que bueno, esa pregunta siempre la vamos a tener y tengámosla porque es lo más sano y como yo decía, y como decía compañero, tenemos la libertad de pensarlo y eso nos hace humanos. Así que muchísimas gracias a todos, todas, todos los seguidores de La Hora de Urlingan y nos veremos en el próximo programa de filosofía en construcción. Nos veremos en el número 51, ya decís, uh, ya no tiene gracia, es como que arrancar en el número 1, llegamos al 50. Te digo, Stan River, anda mirando. Va, va, <risa> vamos por el 100, vamos por el 100. Bueno, falta. gente, los queremos mucho, como siempre, como él dijo recién, lo importante es que ustedes piensen, no están obligados, no queremos que piensen exactamente lo mismo que nosotros porque aparte sería muy aburrido porque es escuchar de vuelta lo mismo. Estaría bueno escuchar otras cosas o pensar que ustedes están pensando otras cosas y así se abre el abanico y es más probable que encontremos mejores preguntas que nos lleven a mejores respuestas. Nos vemos, gente. Hasta luego. Hasta luego. chao chao chau. chau, chau.